Fácil y gratis hoy te traigo una plataforma a petición del público wordotc.com es una plataforma de inversión en el cual podemos generar ingresos pero ya no nos adelantemos ni te vayas del vídeo porque esta plataforma está bastante interesante y estando mucho de qué hablar es muy fácil registrarte solo tienes que colocar tu nombre número telefónico te van a enviar un código de confirmación y luego puedes iniciar sesión de una manera súper fácil aquí puedes ver que hice un depósito de 25 dólares recuerden que siempre antes de realizar los vídeos yo indago un poco de la plataforma deposito investigo un poco para así traerles el vídeo a ustedes de qué se trata y ver que la plataforma se encuentre activa para recargar es muy fácil tienes que darle ahí el botón amarillo donde dice recargar copias la dirección de billetera UST TRC 20 y así realiza el depósito de una manera súper fácil llega en pocos minutos aquí en este menú podemos encontrar varias opciones las notificaciones de transacción este, herramientas para configurar la plataforma atención al cliente las normas las cuales vamos a leer ahorita porque es bastante importante que tú sepas Dónde vas a hacer una inversión y de qué se trata este proyecto. Aquí vemos las reglas comerciales. World es un intercambio extra bursátil de criptomonedas certificado por unas empresas que menciona de Estados Unidos. Y bueno, lo que queremos saber: los ingresos se liquidan cada tres horas y cada beneficio será de un 0.4% del monto de su inversión. La liquidación hasta ocho veces en 24 horas al día será un 3.2% por ciento máximo eso quiere decir que cada tres horas vamos a poder realizar inversiones y vamos a recibir un porcentaje y si hacemos eso en todo el día serían ocho veces y estaríamos ganando un 3.2 por ciento si no me equivoco como leímos hace un momento y para ser más exacto aquí te estoy mostrando la gráfica de ganancia. si haces una inversión de 10 dólares eh, tienes ocho tareas las cuales vemos que cada tarea nos deja un porcentaje de ganancia y a final del día, completando las 8 tareas, con 10 dólares estarías ganando 0.32 centavos. Con 20 dólares al final del día estarías ganando 0.64 centavos. Con 40 dólares estarías ganando, ah, no, con 30 dólares estarías ganando 0.96 centavos diarios. Eso es un aproximado porque, bueno, si vas subiendo tu capital, seguramente podrías estar ganando más ganancias o sea un monto más elevado si tu capital puede ser quizás más alto para una inversión ejemplo de 10 mil dólares estarías facturando diario 320 dólares diarios hasta que la plataforma se mantenga en el mercado los números están bastante bien amigos, ténganlo en cuenta de verdad que sí a la hora que vayan a invertir en una aplicación, en una plataforma que esté nueva, esta está bastante chévere, aunque recuerden que no es un consejo financiero, este video lo estoy realizando por petición de unos de mis seguidores que me han escrito al privado en los comentarios y me han dicho que la plataforma está bastante buena, está activo está pagando, entonces nada, se la estoy trayendo a todos ustedes, para que inviertan quizás en algo que pueda dar muchos beneficios. Pero recuerden, no es un consejo financiero. Vamos a ver las otras opciones que nos ofrece la plataforma para generar ingresos. La parte de referido. Bueno amigos y aquí en la parte de referido está bastante interesante porque podemos percibir ganancias pasivas por las personas que vayan entrando con nuestro link de referido hasta un 15% por el nivel 1. La ganancia comercial total el 15% nivel 2 10% y nivel 3 el 5% de la ganancia comercial total. Me gusta mucho porque recuerden que he tenido buenos resultados gracias a la comunidad y todos ustedes que así como yo están buscando dónde invertir y nos ha ido muy bien. Bueno amigos míos vamos a entrar aquí en certificaciones y vemos variedad de documentos certificados los cuales le permite a esta empresa laborar en distintos países, naciones, vemos a lo que dice de Australia, Estados Unidos, también países árabes, no sabemos si esto puede ser verdad, puede ser falso, pero bueno por lo menos lo tenemos tienen hay muchas plataformas de este tipo la cual no cuentan con ningún tipo de certificación y es importante a la hora de invertir su dinero tengan en cuenta estos detalles ustedes pueden entrar indagar un poco y buscar más información amigos míos bueno vamos a seguir indagando conociendo esta plataforma la cual le traigo a todos ustedes vamos a entrar aquí en la parte de mi equipo y aquí vamos a poder ver todas las personas que se van ingresando con nuestro link de referido y las ganancias que podemos ganar dependiendo de las personas que vayan ingresando si metemos 10 personas vamos a recibir un bono de 10 dólares si metemos 20 personas un monto de 20 dólares un bono y así sucesivamente hasta que entren 100 personas y recibimos un bono de 100 dólares. Eso es aparte de las comisiones diarias que vayan ingresando por los montos, los depósitos que ellos hagan. Bueno amigos, si nos vamos al menú aquí en la parte invita a tus amigos podrás encontrar el famoso código de referido el cual vas a poder compartir con todas las personas este, yo te voy a dejar el link aquí abajo directamente para que entres a la plataforma pero si no ese es el número de código de referido aquí donde dice haz clic aquí para copiar copias el link completo o también arriba tienes los números, los dígitos el cual sería tu código de referido para que las personas se unan y empieces a generar ganancias pasivas todos los días Entramos a sala de transacciones que es donde la magia sucede, donde vamos a invertir en esos pequeños y cortos plazos de 3 horas 8 veces al día. Hay que ver si quizás podemos encontrar algo automático el cual uno no tenga que estar entrando cada 3 horas para hacer las transacciones. Si tú conoces algún método déjalo aquí en los comentarios para publicarlo y hacer un nuevo video. Bueno amigos míos ahí ven que yo puse 25 dólares, le damos a aceptar y vemos que nos aparece... Una información que es como la información de la transacción dice precio de cotización UST 129 mundo sobre el mostrador ilimitado es donde vamos a invertir y vamos a ver cómo sería la ganancia le damos a comienza eh, negociación y vemos que dice el lucro 0.10 eh, la cantidad de inversión son 25 dólares importe importe total 25 dólares entonces bueno estaríamos ganando 0.10 centavos por esta transacción si lo hacemos 8 veces al día yo estaría ganando 80 centavos diarios aproximadamente casi un dólar todos los días entonces aproximadamente por un mes estaría yo recuperando mi dinero aproximadamente aproximadamente en un mes si todo sale muy bien de igual manera bueno si invertimos un poco más de capital este quizás estaríamos generando ingresos un poco más elevados más los ingresos de los referidos los bonos por las personas que van ingresando entonces pudiéramos estar generando más dinero está bastante bien está bastante chévere quizás lo que voy a averiguar para traer un próximo vídeo si así ustedes lo quieren es la parte de que no tenga que estar entrando cada tres horas sino que sea automático a las tareas y así sacarle el mayor provecho porque si a mí se me olvida entrar entonces estaría perdiendo 10 centavos bueno amigos para retirar sería aquí en este caso lo voy a dejar para un próximo vídeo también cuando vaya a hacer un retiro me gusta ser honesto en los vídeos y no retirar por retirar solo para este dar una información y, y a la final no esté generando nada de ingresos voy a esperar generar ingresos varios días y voy a hacer un nuevo vídeo retirando bueno mis amigos espero que le haya usado este vídeo a petición de todos ustedes Ustedes ya lo saben, WordOTC.com, una plataforma la cual se encuentra en este momento activa pagando. Es relativamente nueva, eso está bastante bien. Vamos a seguir haciendo actualizaciones, mucha información por aclarar y para mostrarle mi ganancia. Suscríbanse al canal. Saludos, soy Misael Reyes, aplicaciones.